¿Cómo valora usted la puesta en marcha? En marcha, no, no veo bien el monitor de, de la operación Coral. ¿Cómo valora usted la puesta en marcha de la Operación Coral? Recuérdese que estamos en el 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Ahí usted nos deja su, su respuesta o nos deja su eh, comentario que es válido también para que usted pueda decirnos eh, qué opina con relación a la pregunta del día. Muy bueno, bien. Eh, sí. La verdad es que amado esta realidad que está viviendo la República Dominicana, sobre todo ansiada por muchos, de que la República Dominicana se se autorrevisara y pudiera tener una vía de desmantelar lo que todos por igual sabíamos que se daba a lo interno de muchas instituciones del Estado y que aún vemos que se dan porque es lamentable ver que la, el Ministerio de la Juventud en la República Dominicana no hemos vuelto a tener ninguna información ni de aplicación de plan en favor de la juventud de proyectos, aparte de lo que es lo común y tradicional, de apoyo a las eh, a los jóvenes que están en maestría y demás. Pero después de ahí es escándalo y escándalo. Ese, ese ministerio nunca ha funcionado. Pues yo no había visto. Cosa Increíble, cual. en un país donde el 35% de la población es joven. Y, y el ministerio de la juventud no funciona. Y ahora mismo lo que tenemos del ministerio de la juventud no bien han cambiado tres. Tú sabes cómo le dicen al ministerio de la juventud. ¿Cómo? El tesoro de la juventud. Ah, <risa> buena. Esta. Miren, señores, el tesoro. Señor, Todo sí, el mundo bien. va a buscar. Ya. Es como si tuviera una botija. Ya entendí. La botija de la juventud. <risa> ay, ay, ay, ay. Bueno. ¿Tú estás casado de corrupción? No, señores. eso es terrible. Señor. Y ahora el que nos va a ocup el que nos está ocupando hoy el más <risa> reciente. <risa> Debemos de ponerle atención. Así es. Bueno, el MP, o sea, el Ministerio Público, dice integrantes de las operaciones Coral y Coral 5G movieron al menos 4.500 millones de pesos. Los militares del supuesto entramado de corrupción administrativa desmantelado con las operaciones Coral y Coral 5G movieron al menos... 4.500 millones en propiedades y productos financieros Según el Ministerio Público, quien asegura Se le ocupó hasta el momento unas 125 propiedades <coughs> Entre los apresados en las operaciones O en la operación Coral 5G Se encuentra el General de la Fuerza Aérea Dominicana De la República, Juan Carlos Torres Robiú Ex-jefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística Cestur. También están bajo arresto el general Julio Camilo de los Santos eh, y de, de los Santos Viola, Julio Camilo de los Santos Viola de la fuerza aérea de la Dios República. Dios Santos, ¿qué violó Viola? <ríe> y el general y también el general Boanerges Reyes Batista del Ejército de la República Dominicana. Adelante, Francis. Mira. <ríe> La gente tiene que ponerse en contexto. Recuérdense que esto empezó ya hace un año y que tuvimos la oportunidad de ser testigo de sección. El país. De las declaraciones de uno de los implicados en ese caso. Se llama, si ustedes lo recuerdan, el que dio el girón completo al caso. Fue... Girón Jiménez. <ríe> girón fue el que dio un girón. Girón dio un girón a todos. <ríe> Ni se lo esperaban los mismos que estaban implicados. No, no. Decidió hablar el hombre. Pero Girón, viendo las imágenes que tuvimos aquella vez de la casa que ese capitán... Que era un general de capitanes. ¿O mayor? ¿Qué, eh, Girón? Girón. ¿Girón era coronel? No. Eh, déjame ver, presidente. Bueno, ¿No era, era coronel. coronel? Sí, era creo que coronel. Era, coronel bueno. Girón, sí. Girón detalló cómo el entramado se desenvolvía y que él personalmente como encargado del sistema computacionales y demás, y de nómina, entregaba los dineros. Este último grupo de generales, entre ellos, que he lamentado verlo involucrado ahí, que está casado con una franco macorizana, amiga nuestra. Pero, según Girón, se le entregaban 500 mil pesos mensuales como salario, Aparte, es decir, por debajo. Y que movieron más de 4.500 millones de pesos. En ninguno de los casos, amados y amables televidentes, hemos escuchado una cifra menor a los 3.000, 6.000, 4.000. Y es que se volvieron locos. Pero sobre todo se volvió loco el jefe de ellos. Que para mí... Eso es una especulación mía, yo lo estoy pensando así Porque he llegado a esa conclusión Ahora comprendo el afán de Danilo Medina Verse como el Inmaculado, como el Dios entre su gente Mientras él permitía que su gente viviera la vida loca Y sobre todo la corrupción loca la corrupción loca se le brotó porque es imposible. El mayor, mayor, mayor. El Giron, mayor Girón Jiménez. El mayor no. Girón Jiménez era más jefe que todos los jefes. Porque mm. ese era el centro de operaciones y la cabeza de operaciones que garantizaba a toda esta recua los cuartos mensualmente del presupuesto destinado a las Fuerzas Armadas. Óigame esto. Óigame cuáles son o eran las operaciones y los servicios que rendían estos generales a la nación. Repartirse de alguna forma el dinero que estaba destinado para las Fuerzas Armadas, mientras los subalternos alistados, clase, pasando la mil y una. Esa es la realidad y entiendo que ya a partir de ahora debe cambiar la mentalidad del dominicano y del funcionario y del militar. Con razón, vemos individuos generales que nunca tú lo has escuchado en un puesto significativo, que andan pavoneándose como, como, como jeque árabe, como dueño de, de, de pozo petrolero. Aquí en el país. Girón, que nunca falta la mano de Dios, iluminó a Girón. Y es el que lleva este proceso el Ministerio Público con el testigo estrella, que a la fecha no veo si así se presentan con esos testimonios y esas descripciones. Y que él mismo dijo que de todo tiene copia y de todo ha de entregar al Ministerio Público ciertamente estaría desmontando y ayudando a recuperar miles de millones de pesos al erario público que fueron sustraídos, disfrutados, que hoy están representados en 125, más de 125 propiedades, ninguna barata. Esto es el momento... Pero a la vez que hacemos esto, este ejercicio que se hace de persecución de la corrupción y que se ponga un y se haga un precedente, no me puedo sustraer sin girar hacia la cabeza de ese gobierno que se creyó que podía y tenía el poder con razón, se mostraba de esa manera al punto que en los últimos años de su mandato empezó a usar eh, gorra de la que usaba Fidel, de la que usaban los dictadores. Esto no es juego. Pues yo estimo que con la inclusión de estos nuevos, se engrosa la lista de corruptos militares que estaban sangrando al Estado, pero sobre todo sangrando el futuro de tantos hombres y mujeres que están en las Fuerzas Armadas ganando nada y el Estado tener que mantener esas lacras, sangigüelas, de la forma normal con los uniformes. Esperamos que esto aquí tenga un final de resultados ejemplares, <coughs> Para que no se vuelvan a cometer ¿Qué? hechos de esa naturaleza. Yo no quiero resultados ejemplares, yo quiero resultados. Tú quieres resultados. Sí, tú Yo me sumo a eso. Tú sabes por qué. Porque eh, uno sabe, sobre todo tú y yo, que somos abogados y que ejercemos el derecho. Te carté ahora al final lo, lo de ejemplar. En el proceso. El agregarle ejemplar. Exacto. En el proceso se van dando situaciones, circunstancias que nosotros desconocemos acá porque no manejamos los expedientes, no sí. manejamos la parte nodal. Lo que como dicen, como dicen los ustedes los constitucionalistas el núcleo esencial el <ríe> núcleo esencial <ríe> pues cuál es la situación bueno la situación es sencillamente que cuando cuando hay casos de este tipo debe de haber un resultado saben por qué no solamente por no solamente por la sanción que implica eh, haber eh, cometido un hecho de esta naturaleza sino por la impunidad y la esperanza de la ciudadanía de que cada día más la transparencia se entronice en el Estado y que cada día más cuando un miembro del Estado de cualquier nivel que sea no sea transparente tenga el, la, las autoridades la opción de llevarlo a los tribunales y conseguir una condena. Si eso se hace la norma en este país, la corrupción va a bajar. Sí, Olvídese, sí, claro. no importa que ahora haya mucho, ahora hay mucho. Y eran los que estaban, eran corruptos y los que están también, con honrosas excepciones, y ustedes lo saben, porque todos los días se destapa un escándalo de este gobierno. Ahora, lo importante aquí es que la sábana se levanta y se ve sí. la podredumbre que hay debajo de la, la sábana. ]idad. Eso es lo importante. Sí. Por eso mucha gente dice, no, que la corrupción, óyeme, está bien, hay corrupción, pero si se está persiguiendo, lo malo es cuando no se persigue. Porque la impunidad crea un des, una desvalorización del sistema, del sistema de derecho. ¿Qué dice la gente? No, hombre, yo, yo no, no creo en la en justicia. Esa vaina. Yo no bate en esa en vaina. vaina. No, hombre, eso, eso, eso es más así. de lo mismo. Exacto, eso, más eso es más mismo. de lo mismo. El déjalo Entonces, así del dominicano es hasta peligroso. ¿Cómo fue? El déjalo así del dominicano es peligroso. peligroso. ¿Cómo así? Explícame sí. eso. Éplícame hay eso. veces que tú estás consciente de que algo está sucediendo y que hay algo que hay que arreglar. Uh -huh. Y la trama es tan perversa al, al entorno que hay siempre un consejero que te dice, mira, no te metes en, no mete en eso. No te meten en eso. Deje eso así. Sí. Sí, es, verdad, es verdad. Un consejero que a veces uno no sabe si viene sí, a... ti Con la intención de de, evitarte si de buena fe de evitarte o, o una si... vaina O <risas> verdaderamente que ya deje de joder con eso Exactamente él, como O, dicen o el... si alguien le dice fulano Yo te voy a dar una, una subvención especial Para que tú hables con fulano A ver si de esa vaina también así. Porque también todo se da en la viña se del da? señor Porque es que la corrupción corrompe Claro que sí Entonces yo lo que pienso es que nosotros Debemos de... Miren, esta era una nación que independientemente de que lo que voy a contar se produjo en medio de, de un régimen de fuerza como el régimen de Trujillo. Pero aquí la gente, después de Trujillo, la gente se acostumbró a ser honrada. ¿Por qué? Bueno, nos obligaron a hacerlo a través de un sistema político... Eh, eh, Concentrado. Exactamente. El, poder, el único que podía coger y decidir que era, era él, que era él. Entonces... Ahora tú lo hacías, te jodiste Pero la gente aprendió... Pero con el tiempo nos fuimos relajando, tal tanto así nos relajamos, nos distendimos que un presidente de la República dijo: la corrupción se detiene en la puerta de mi despacho. O sea, esto es un río, un río que pasa por el Palacio Nacional, pero se detiene aquí o aquí no entra. Óigame no. hasta dónde llegamos. Lo que quiere decir y si murió así lo demostró. Lo que quiere decir. La pobreza. Exacto. Lo que quiere decir es que nosotros lo que tenemos que apoyar Lo que se está haciendo en este momento Por supuesto Siempre, siempre que se haga Con el, el debido proceso Exactamente Conservando el núcleo esencial de la norma y de la constitucionalidad yo, yo la única crítica que le tengo Al ministerio público en este asunto Es que nada más piensa en prisión preventiva Señores se nos van a llenar las cárceles Pero hay una cosa Yo pienso que la ley eh, eh, La ley eh, debe de, de... Una pregunta. Dime, de aplicarse, dime. En casos como este, que se trata de militares corruptos, cada uno tiene un batallón de hombres que está dispuesto a dar la vida por ellos. Uh -huh. Tenerlo en prisión domiciliaria representaría una oportunidad para este movilizar teclas y disolver sí. Sí. pruebas Y hasta Desaparecer gente ¿Y tú te crees que desde la cárcel no se puede hacer eso? Es lo mismo Mira, déjame hacerte una Ajá. historia Déjame hacerte una historia Que esa yo conocí porque yo la viví esa en, Aquí hubo un caso de un, de un señor Que le dio Unos tiros unos A unos muchachos Aquí en, en el de Guañangue Que está aquí saliendo ¿Cómo <risa> <que> se <risa> llama? Sí, ¿eh? No, no, no, eh, en La Bomba. No ah, quiero mencionar el nombre de la, en bomba. la Bomba. Está bien. Sí, no sé ahí. Qué... Bien. ¿Qué pasa? Que ahí, este señor en el baño, tiene una discusión con un muchacho que es un deportista, incluso de mi barrio, de Raboechivo. Oh, creo que recuerdo. ¿Te acuerdas? Sí. Y cuando sale de ahí, cuando salen de ahí discutiendo, el otro compañero, que también era deportista, que estaban los dos con unos amigos tomando unos tragos, sale... Y viene a defender a su amigo A ver qué es lo que está pasando Y el tipo le fajó a tiro a los dos Y lo mató a los dos ¿De acuerdas? Bien. Salió corriendo Bien Nosotros eh, El Ministerio Público Le cayó arriba de una vez a ese caso Y cuando fuimos a su casa Que en la urbanización Abreu Se le hizo un allanamiento Y ahí se encontró drogas Se encontraron armas Armas ilegales ah, del tipo. Sí, en la casa del tipo Bueno Aquí tenemos ya no solamente Un caso Tenemos dos pero cuando tú vas por algo y encuentras eh, eh, un hay cartón. una teoría que se llama el hallazgo inevitable. inevitable aunque yo no fui a buscar armas ni drogas pero la encontré y son un delito y yo no puedo como autoridad cruzarme de brazos y, que y porque decir yo, no, no, yo nada más vine a buscar exactamente, exactamente <risa> es como dice el refrán, si andas buscando un perro y encuentra un ratón, llévate lo que animales son sí, tú has oído sí, eso, sí, verdad correcto. muy bien, ¿Qué, cuál es la situación entonces, posteriormente a eso el caso se calmó porque el tipo desapareció. Un día en la capital, seis, siete, ocho meses después, por un simple choquecito, cayó preso. Un choquecito en la calle, un vehículo, ¡pam! lo chocó, vino la policía, comenzaron la averiguación. ¡Ay, coño, este hombre está prófugo en San Francisco por, por varios casos! ¡Bum! lo mandaron para acá. Bien, lo, lo llevamos al, al sistema... Eh, eh, penitenciario, al, al centro de, de, de, de Vital Valle, en el centro De Vital Valle, él no podía, no quería Estar ahí, tenía eh, eh, Deseos de salir e irse al sistema tradicional ¿Qué pasó? Agarró y le dio Una trompa a un BTP Que le, lo, lo, lo cortó aquí encima de, de, de Un ojo, cuando ellos Ellos tienen ahí hay, hay, hay cosas que arreglar, porque ellos tienen Unos criterios que, que, no, que, que, que Yo no los comparto por ejemplo, cuando eso pasó, de una vez lo sacaron. No, no, este hombre no, no puede aquí. Fue y se lo llevaron para el tradicional. Óyeme, a ese que ustedes tienen que disciplinar. ¿Tú me entiendes? Pero esa es, es su norma. Y lo sacaron del sistema. Se fue al tradicional. A los tres o cuatro meses aparecieron unos muertos en Pedro Brán. Cuatro. ¿Tú sabes quién manejó eso desde la cárcel? donde estaba? Ese, caballero. ese mismo caballero. O sea... El problema nuestro ¿Y cuál es... cuál ha sido la suerte de ese caballero? ¿Está preso? Eh, sí, estaba preso. Cuando yo salí de ahí, yo no sé si todavía seguirá, Deben pienso ser que 30 sí. 30 años. Pero claro que sí, ahí no hay forma de echar para atrás. Entonces, lo que te quiero decir con esto es nosotros tenemos unos sistemas tan frágiles, eh, eh, eh, sobre todo en el área penal, en el área penitenciaria. Óyeme, que se puede hacer de todo. Eso, cuando eh, tú haces esos relatos, a mí me da grima. Mira, aquí hubo, porque, aquí hubo un caso... Eh, precisamente y... es lo que hay que ir ajustando Claro, bien. en el sistema, cuestión de que esas debilidades no se den y que a la vez sigan delinquiendo desde la cárcel y que adredes entiendan que pueden llevar una vida, pueden llevar una vida normal sin vernos cara a cara. Y para ellos les resulta incluso mejor porque... Estando dentro, nadie lo puede acusar de que lo vieron haciendo nada. Mira. Pero el tema por encargo y el sicariato y, la, y los arreglos que hacen. Carajo, esto está engrosando la inseguridad a niveles 5G. Ya que va, es lo más moderno. Ya vas tú con la Sí, baila. porque ya se llama este coral 5G que sí, está a otro mira. nivel. Mira, yo no comparto mi, la opinión de mi hermano eh, Roberto Santana. Roberto Santana es responsable de haber montado un sistema penitenciario único en América, pero tiene un criterio de que no es necesario tener cárceles de máxima seguridad. Yo creo que sí, Ay. porque hay individuos como ese que yo acabo de relatar. No es el tipo peligroso. Oye, tiene que A estar. Eso en no un... le sirve ni el cuero ni la ni nada. Tiene que, estar, tiene que estar a buen resguardo. ¿Por qué? Porque es un peligro para la sociedad. Re, a lo más que me, me, me, me retraigo es para no caer en decir que ese individuo no merece la horca o la. Llevarlo al paredón. Que no hay como, aquí eh, pena que, de Que gracias muerte. a Dios aquí pero, no lo hay porque nosotros proscribimos la muerte. Es decir, eh, eh, eh, eh, que el Estado castigue con la muerte, sino con prisión. Pero nosotros tenemos la necesidad. De que la ley realice su función, que cumpla, que produzca su efecto. Y lo que está pasando con la corrupción ahora es una buena señal. Y que debe haber, como tú decías, eh, un resultado. Un resultado. Porque si no hay resultado, la gente va a seguir descreyendo va decayendo del sistema. Y va a descreer incluso de, del, del, del cambio. Claro que sí. Y, claro que sí. y, y no se podría permitir, no se debería permitir que, que decaiga ningún caso cuando ya se ha eh, eh, instaurado en el sistema de justicia la persecución y el sindicar a alguien como posible autor o cómplice de un hecho, porque también está la parte nodal sí. de la, del, del debido proceso y es preservar la integridad moral Bien. del que está siendo juzgado. Usted tiene que juzgarlo con, con verdaderas pruebas, porque de lo contrario nadie podrá no, recogerlo si hay que mandarlo claro, a su casa. Te, te, tenemos una llamada. Vamos sí, a recibir vamos al amigo a amigo o amiga que tal teléfono. Buenos días. Buenos días, adelante. Buenos días. Sí, adelante. Días, mi querido hermano. ¿Quién me quién nos habla? Su amigo Alan Castillo. ¿Eh? Ay, <risa> mi hermano, ay, No, mi amigo, Alan. mi amigo no, mi hermano, ¿qué pasa? Eh, Díganos ustedes que mu tiene muchos años, muchos en años. Esto de relación y amistad. Adelante, Alan. Buenos días. Sí, sí. Mira, te estoy llamando para hacer un aporte respecto al caso. El tipo se llama Denny Bautista. Así es. Y fui yo quien le di prisión un año sí, de prisión sí. preventiva. Cuando estaba como pasó? juez interino, te, me acuerdo. Sí, entonces ¿qué pasó con él? A Denny Bautista fue condenado a 20 años. Luego en la corte lo declaró irregular el arresto, cosa rara, porque yo revisé todo y declaré irregular el arresto, pero la corte lo declaró irregular, eso fue a la suprema, la suprema ordenó un juicio de nuevo, eso fue a la vega, y en la vega le ratificaron los 20 años, lo cual él está cumpliendo. Okay. 20 años definitivamente lo está cumpliendo, pero eso que tú dijiste, de las personas que aparecieron en Pedro Gran, sí fue verdad fue él, desde la cárcel dirigió ese operativo el mandado a matar porque había un diputado de Cotuí que lo apadrinaba a él sí. de ahí para adelante no sabemos lo que pasó, pero no. gracias por escucharnos Mira, gracias Alan, gracias a ti por estar eh, ahí pendiente de nosotros y ser una parte importante ella, de este programa como da grima, televidente da grima que un ciudadano como den <risa> tenga facilidades de operar en las condiciones que eh. ustedes han relatado. Eso da grima. Tú te acuerdas una, que una que Alain, de terror. Te aquella vez que Jan Alain, Alain anunció que iba a poner un sistema en la cárcel para bloquear las señales? Eso no, no nunca se hizo. Eso nunca se hizo. Después yo te voy a explicar qué se hizo con eso. ¿Qué se hizo con sí eso? Él, él lo tiene. Sí se hizo. Ellos lo tienen. Sí ellos sí lo usaron hizo. para su provecho. Y se hizo. Y me imagino que se usaba cada vez que llegaban a las reuniones de los planes que tenían para todo este tipo Señores, de cosas. Señores, miren, yo voy a decir una cosa. <clears throat> Tú sabes que en ese, ese, ese tinglado sí. ¿Mm? tenía una serie de negocios alrededor de la Procuraduría. Uno de esos negocios es, o era, el alquiler de fotocopiadoras de Gran Calado. Entonces, yo, yo cuando, cuando nosotros comenzamos con el asunto de que las fiscalías y las procuradurías tenían unos pesitos producto de lo que producían en impuestos y esas cosas, pues yo compré una... Y de registro una, de, de, de firma exacto, de, de notarios. Exacto, una, no fotocopiadora, de una fotocopiadora para la procuraduría que le daba servicio a todo el ministerio público. Todo el que quería tirar una copia subía a la procuraduría. No había ningún problema porque imagínate, lo mismo. Eh, y luego la, la, la propia fiscalía compró una cuando estaba regida. Pues el negocio, uno de los negocios era quitar todo eso, se lo llevaron todas las copiadoras que habían y entonces ellos una, le alquilaban a una compañía que era propiedad de un asociado. De le, Jean Alain. Exacto, le alquilaban las fotocopiadoras. Para negocio, no cansarte el cuento, te, te voy a poner el ejemplo. En la oficina de violencia de género intrafamiliar y sexual que funciona en la calle Colón, frente al comedor económico, hace seis meses que la fotocopiadora tiene problemas, que ya casi no copia, y nadie ha ido a reparársela. La dejaron abandonada. Todo ese negocio lo dejaron abandonado. Ahora. Si ahora tu... es que no quieren estar ni siquiera cerca de si yo tuviera, Si yo tuviera en el pellejo de la fiscalía, yo la mandara a arreglar yo. Sencillamente. Y, le, y, la, y la asume como propia. Exactamente, sencillamente. Porque obviamente eso lo van a confiscar. Todas esas cosas la van a confiscar, pienso yo. Son relacionadas. Exactamente. Entonces, pero increíble. la Pero no deben estar exentas, hicieron... de, no, de, no pueden tener ausencia de ese servicio interno porque se requiere copias y dar eh, copia a, a los usuarios. Es que cada, eh, eso es, la copiadora no se para en ese sitio, porque eso, eso los usuarios llegan ahí, ¿tú sabes eso, que, uno entra y otro sale, y todo el mundo se lleva alguna información, algún documento, y ese documento es una fotocopia. Entonces, yo le hago una llamado. fotocopiadora ah, es no. una herramienta de trabajo necesaria. Yo te, yo te lo digo, yo tuviera en el pellejo de, de, de eh, en los zapatos de Smiley, que no me sirven porque son... Estelizado. Exacto, y, y, además, y además. Y menos tosco. Y, y, y, y mira. En los y, pies de un hombre su, que su, ha carbargado tanto. Y subirse Y subirse en un otaco como tacos. se pone la fiscal. Sí, sí, no, no, tú no puedes. Ay, ay, ay, ay, cómo. Ahora, pero. Debe verte sí, un traveste raro. Con esta barba y esta cara tan fea. No, no, terrible. Pero mira, yo pienso que sí, que, que eh, debieran de hacer algo. Bueno, mira. Las oficinas públicas necesitan no funcionar. No Esos son partes de, de, de la viabilidad de la función de la misma oficina. Yo le llamo y exhorto a nuestra querida amiga Berkis López de que puedan restablecer el servicio también de fotocopiadora del Palacio. Que un buen servicio rendían. ¿Qué pasó? ¿Lo, lo quitaron? No, no está. Okay. Desde la pandemia se cerró y no sé por qué no lo han vuelto a restablecer. Perfecto. Okay que debieran. Claro. ¿Ve? Sí, sí. Que ahí opera, tengo entendido, el, ama, el, el almacenamiento también de, de, los, de los materiales gastables. Exacto. Sí. Y que ella muy bien, como muy buena administradora que ha sido, lo maneja muy no, bien. No, el que imagínate aprendió con Don Chen. Entonces, <risa> ella le hago el, la solicitud y cuando lo, lo estoy haciendo público, porque cuando la vea, aunque ya yo no pienso pasar, no pienso ir hoy al palacio, porque he estado desde el lunes. Todavía no, ayer. Yo te me la pasé allí que te busque un catrecito de sí. eso que cierran y abren. Sí. No, pero tengo que ir como quiera a hacer trabajo. Y lo dejen de en una esquina por ahí. Pues mira, eso rendía un, o rinde una, un, un servicio a los usuarios, a nosotros, a los abogados, a las personas que a cada momento están necesitando de esto. Y obviamente es más económico. Siempre fue más económico que sacar que una copia afuera, afuera sí. pero más rápido. Entonces, mira, con el tema este de la corrupción, y era lo que me pasaba a mí, que no quise adentrar mucho, consisto ayer, con respecto a la a educación, ¿tú crees que es posible que los desmanes, que la política entre nosotros los políticos y los partidos, que se dan dentro de, de estas relaciones tan turbulentas en la República Dominicana, se identifiquen también en el Ministerio de Educación por el Plan de Desarrollo de Educación de la República Dominicana, por el pan de la educación. Y en nombre del pan de la educación, todo eso desmane, todos esos actos de, de deshonestidad. Óyeme, a mí me está sorprendiendo, me está sorprendiendo el hecho de que nosotros tengamos que estar lidiando con que si vamos a, a buscar, eficiencia, calidad en quienes imparten la docencia, entonces estemos manipulando la forma de selección de esos profesionales para que vayan a ser los, los líderes de las aulas, que es como uno lo aprende de que es el maestro frente al, al, al estudiante. Hay estudiantes de distinto tipo de intención, pero que en educación se dé esto. Entonces, cuando vamos aquí a la, a, a la realidad, y gracias a Girón, que le dio el giro, que esto es una realidad, esto no es, esto no es infundado, porque tendrán que demostrarlo con condiciones que no, fue, no pudieran ser rebatidas por los defensas y frente a un juez que lo va a validar, porque entonces tú no puedes tampoco desmeritar ni deshonrar el nombre de esas personas que están ahí, todavía son inocentes. Así es. Bueno, señores, la pregunta del día, ¿cómo valora usted la puesta en marcha de la operación Coral 5G?